Y ahora sí que vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda. Para ello quiero invitar a los participantes a que tomen asiento al señor Manuel Aguilar, a Maite Sancho y a Lucía Martínez. Sí, ahora le sirve. 2. Ba, Beraien tokia hartuta tagero, aurkeztuko dizkizuet, maionetan parte hartu duten adituak. Albo horretatik asita Manuel Aguilar, bera Bartzelonako Universitateko irakasle titularra da, 1922-190, la, larogeita zazpiaz Gerostic, Gizarte Politika Irakasten. Gizarte Servitzuei, Gutxieneko Diru Sarrerei eta Gizarteratze programei e informazio y eta gizarte bazterketari buruzko ikerketak egiten, aditua da bera. Bere egungo ikerketa, arreta sozialaren eta gizarte zerbitzuen historiari eta eraldaketari buruzkoa da batez ere. Bere alboan, Maite Sancho, ella es psicóloga por la Universidad Complutense de Madrid y máster en gerontología social por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue funcionaria del inserso y desde 1999 es responsable del Observatorio del Envejecimiento y la Dependencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Experta de la OCDE y del Consejo de Europa en Envejecimiento y Protección Social. Miembro también del Grupo para la Elaboración de la Ley de Promoción de la Autonomía, Personas, de, la Autonomía de Personas y Atención a la Dependencia. Actualmente es miembro del Patronato de Matías Fundación y colaboradora de Matía Instituto. A su lado, Lucía Martínez, Goizia Orquesta Orquestu Disuet. Lucía, puedo decir que eres la joven experta en políticas sociales del día de hoy, ¿no? por las referencias que han hecho anteriormente. Bueno, eh, Lucia, eh, bromas aparte <risa> Naidu Zunean, Sebada Itza, eh, Maiki de a Aracha León, buenas tardes de nuevo. Bueno, tras la intensa mañana de hoy y tras la magnífica exposición de Raquel, la verdad que tenemos mucho, mucho de lo que de lo que hablar ¿no? en esta en esta última parte de la jornada. Eh, nos gustaría de alguna manera eh, que, que bueno eh, que al igual que como va comentaba la mañana, pues, os sintierais todas vosotras y todos vosotros partícipes de esta mesa. ¿vale? Yo llevaré de alguna manera les iré dando, consultando y preguntando algunas cuestiones aquí a mi compañera Maite y a mi compañero Manuel a los que agradezco que se hayan animado a venir a esta mesa como antes comentaba Joseba también antes de que se me olvide, estaba previsto que aquí participará también Carla Escampuzano actualmente el conseller ¿no? de asistencia social no No sé cómo se llama, derechos sociales Bueno, sabía cómo lo habían llamado pero bueno, fijaros si, si teníamos aquí un, también un, un hablante, desde luego, experto en, esta, en estas cuestiones. Pero bueno, la verdad que estamos también encantados, ¿verdad?, de estar aquí las nosotras dos y Manuel y de, de la verdad que contar en la mesa con Manuel y con Maite ya lo acaban de presentar y bien sabéis que son personas con una larga trayectoria en este campo y que desde luego, bueno, pues estoy segura que van a alimentar debates interesantes que se nos van a quedar para hoy y también para muchos más días porque buenas de las Cosas que vamos a hablar hoy son fuertes retos que tenemos en el sistema, como bien decía Raquel. Bueno, pues no sé qué os ha parecido eh, como hemos empezado la, la tarde de hoy con, con esa magnífica presentación de Raquel. Y a mí, bueno, una de las primeras cosas que comentaba Raquel es que, bueno, hace diez años, ¿no?, con esos primeros análisis sostenía de alguna manera, que igual había algunos modelos, pero bueno, ahora, pues, pues no sé si, lo, si soy capaz de sostenerlo, ¿no? Lo que está claro es que las políticas sociales cambian, ¿verdad?, evolucionan, se transforman y no puede ser de otra manera, porque se tienen que adaptar a las necesidades que tenemos. ¿no? En ese sentido, bueno, pues a pesar de esos movimientos que en los últimos años ha visto Raquel en sus datos, también hoy hemos podido ver que algunas diferencias hay, ¿no? o por lo menos algunos datos que nos pueden permitir discutir eh, y hablar o no de modelos, pero de hablar de algunas cuestiones, sin duda nos ha presentado Raquel.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 Maite. Ay, bueno. Eh, bueno, es un gusto poder estar aquí y sobre todo en un entorno que por lo menos yo estoy percibiendo como muy relajado. Echo de menos que no estés aquí, Raquel, porque claro, eh, es fundamental que estuvieras, ¿no? Sabes más, por lo menos que yo, desde luego, de, de este tema. Pero sí esta pregunta y esta, este dilema sobre si tenemos uno... 17, aquí tres, en Euskadi, modelos, pues bueno, me parece relevante, pero quizás deberíamos tener en cuenta eh, el gran cambio ¿no? que se produce en el Estado. Y ese cambio, yo estoy hablando de cuidados de larga duración fundamentalmente, obviamente no entro en infancia porque no es mi tema, pero en cuidados el gran cambio se produce con la ley ¿eh? en el año 2006. Y por eso de homogeneizar o no, pues este cambio y esa redacción de ley responde precisamente a las iniciativas tomadas en otros países que a algunos nos parecieron importantísimas, como fue la ley de dependencia en su nombre alemán, pero la ley del de año 1995 aprobada allí, que por cierto tardó 20 años en aprobarse porque eh, bueno, pues fue sujeta a un debate muy intenso sobre su viabilidad económica, sobre su marco conceptual, todo esto. ¿no? Aquí este asunto nos lo ventilamos en cuatro años o cinco y, claro, pues se nos ven un poco, como se suele decir, las enaguas ¿no? de algunas debilidades de la, de la ley. Pero yo, para mí, el, digamos que el modelo de referencia que hace realmente da la vuelta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 Y eso es lo que eh, homogeneizaría muchísimo más acciones. Es así. ¿no? Eh, me, me gustaba lo que decía Raquel en, en relación a la cobertura ¿no? a los, y, a, y a, a ese vuelco, que es uno de los dos grandes objetivos en este momento de las políticas, ¿no? que uno es revertir los servicios domiciliarios y ponerles en el lugar que les corresponde. Pero esto no es nuestro. esto Desde el año 2007 tenemos unos gráficos de la OCDE que son un escándalo, porque es que hay una bajada. En, la plaza, en, la, en las coberturas de plazas residenciales, enormes. Y aquí estamos todavía dudándolo. ¿eh? Una fortuna que Galicia haya avanzado así, pero yo creo que no en todos los sitios ha sido así. ¿no? Con lo cual, hay muchos elementos externos que creo que es muy bueno introducir en el análisis. No partir solo del momento actual, sino ver los itinerarios y ver que en realidad no somos muy diferentes a los debates que se han producido en otros países en algunos hace 70 años, como son los nórdicos, en otros pues hace 20 o, o algo más, o 30, como es Centro Europa, fundamentalmente. ¿no? Entonces, digo por ubicarnos. Bueno, pues, por supuesto, en primer lugar, muchas gracias por la, la ocasión de estar aquí discutiendo. Y aunque sea en esta hora, que siempre es un poco fatídica, de las primeras de la tarde donde no estoy, no estoy haciendo la digestión de la comida, pero estoy intentando hacer la digestión de lo que nos ha contado Raquel. Es más, eh, llevo unos cuantos años intentando digerir el trabajo que hiciste hace ya que está publicado en la reis de hace bastantes años con los datos de entonces, porque me parece que es un trabajo muy, muy necesario y muy interesante, pero que mmm, provoca una cosa que más en el campo de los servicios sociales lo vemos eh, desde muchos otros sitios, y es una cosa que me hace ser, aunque ellos no lo entiendan, tenerles mucha envidia a los italianos. Porque en Italia cuando uno compara modelos regionales es muy sencillo. Hay el norte, el centro y el sur. Entonces, el sur es pobre, es un desastre, es más familista, hay menos actividad de las mujeres. El norte, la única peculiaridad es que el norte, donde hay muchos más servicios en términos comparativos con el sur, no con Suecia o con otros sitios, pues tienes igual un modelo más mercantilizado en algunas regiones muy al norte y un poco más público en algunas del centro, pero en definitiva hay una lógica que cuadra. Y cuando desde hace años en estos trabajos que has hecho tú, pero también en muchos otros sobre servicios sociales, intentamos entender la lógica, empiezas a pensar, ¿y esto cuadra con qué? Con el nivel de desarrollo económico, con más rural, y no cuadra con nada. Entonces no sé si no cuadra con nada porque no tenemos los datos que nos reflejen la realidad o porque a lo mejor hay algo mucho más complejo detrás que de alguna manera se nos escapan. Pues decía que estoy intentando hacer la digestión para decir, vale, ¿qué nos dicen esos datos? ¿No? Y, y si eso tiene sentido. Eh, entonces, por ir a la pregunta que tú planteabas sobre si hay que homogeneizar más o tenemos que aceptar e incluso profundizar las diferencias. A ver, eh, yo creo que, eh, en primer lugar, es una tensión y además ha salido también esta mañana es una tensión permanente en estas cosas si tú centralizas más, ganas en unas cosas ganas en homogeneidad también ganas en, o pierdes en ese sentido en que los servicios van a ser menos adaptados a diferentes situaciones porque se van a encontrar aplicando los mismos esquemas en sitios muy distintos si descentralizas mucho puedes ganar en adaptación pero hay el riesgo de incurrir cada vez más en mayores desigualdades y demás a mí que, y más con un modelo como el que tenemos en este país, que hoy por hoy nadie no plantea cambiar y es que la responsabilidad de este tipo de políticas es básicamente autonómica. Luego, cada comunidad autónoma puede tener sus, sus matices, como es el caso del País Vasco, las propias comunidades insulares, donde los cabildos y consejos insulares tienen un peso muy importante. Pero básicamente, hay una referencia de que la responsabilidad es autonómica. Yo creo que está fuera de discusión que va a haber... Y debe haber modelos o formas de organizar las cosas diferentes, que seguramente luego serán más complicadas, porque dentro de cada territorio, en diferentes comunidades autónomas, la ciudad mediana a grande o las zonas rurales dispersas, pues también son distintas. Yo no sé, los compañeros de Iparralde tendréis más información, pero a mí alguien hace poco que había estado trabajando, me contaba cómo en esa elección entre atención domiciliaria, pública o privada, con la prestación del APA, en la zona de la costa hay mucha opción por la provisión privada, pero en las zonas del interior de Iparralde predomina la opción pública porque hay menos oferta privada para poder elegir, ¿no? Por lo tanto, también hay configuraciones que pueden ser diferentes en función de, de diferencias microterritoriales. De todas formas, volviendo a nuestro, ejemplo, a nuestro caso. A ver, a mí, lo que sí me parece... O sea, nosotros tenemos un modelo que teóricamente es el Estado central eh, a través de la ley de dependencia y de su desarrollo...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 Una, ¿no? no digo que sea la principal, pero es una, sabemos que es la que no se ha hecho en casi ningún sitio excepto en Guipúzcoa con otras finalidades. Pero dices, bueno uno puede definir la asistencia personal, es decir, se tiene derecho a la asistencia personal. Lo que no creo que tenga sentido es decir que se tiene derecho a la prestación económica por asistencia personal. Porque uno puede discutir si eso se tiene que hacer por la vía de la prestación económica para que el contrato una asistencia personal a lo mejor porque tengas un acuerdo con una entidad que provee de asistentes personales o incluso, cosa más, rara, más poco, menos probable aún, que haya una plantilla de asistentes personales en la administración que esté en condiciones de hacerlo. Eh, creo que tiene que ofrecer cuidados personales, pero en, eh, que sean de, en un centro de día, que sean en casa o que sea otro sitio, déjame que yo lo haga. Eso puede parecer que el esquema lo permite, pero primero te obliga a cambiar de prestación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 Están bien, pero no se cumplen, no, no se comprueba su, su funcionamiento y, en cambio, se meten cosas que no es que le impidan a las comunidades autónomas hacer lo que, que consideran oportuno, sino que les complica la vida. O sea, al final lo acaban haciendo, pero el ejemplo de la prestación para asistente personal de me parece un ejemplo bastante claro. En el fondo se trataba de, de conseguir una provisión por otra vía de la atención domiciliaria y se coló ahí porque era donde cabía no tanto porque eso responda a la concepción de asistente personal que además viene del mundo de la discapacidad y que tiene un sentido más de inserción y participación social que no de cuidados, de cuidados en el domicilio y yo creo que el otro último elemento que me gustaría añadir aquí es a mí me preocupa más que que pueda haber diferencias en los modelos, en las modalidades en las formas, que me parece que eso no tendría por qué ser en sí mismo un problema lo que sí me preocupa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 Eh, a mí me gusta poner el ejemplo muy casero si queréis, pero si en nuestra ciudad o pueblo las calles están sucias, no las barren nunca, la basura está tirada por cualquier sitio o las, la, la iluminación no es la adecuada, pues sabemos si pasa eso en Bilbao, sabemos que es el ayuntamiento de Bilbao el que es responsable de esas cosas y nos cabrearemos con el alcalde o alcaldesa eh, o iremos a protestar al ayuntamiento o no votaremos a este alcalde o alcaldesa sino a otro en las siguientes elecciones. Si esto lo aplica uno al campo de la atención a la dependencia, cuando a mí no me atienden correctamente... Mi alcalde me dirá que eso es cosa de la diputación o es cosa de la comunidad autónoma, que me dirá que no, es que eso es la ley de Madrid, que es que nos obliga a no sé qué. En Madrid te dirán, no, pero si esto es autonómico, yo no he hecho más que el... Bueno, ¿quién es responsable de esto? Y eso facilita mucho la ilusión de responsabilidad. Y la otra parte es una cosa de la que se ha hablado menos, a mí me parece incluso más preocupante, y que además entra en contradicción con un discurso que se repite mucho en el campo de los servicios sociales, que es este eh, esta especie de... ...adoración por lo municipal... ¿no? ...el municipalismo como la gran, la gran solución... ...quién mejor para atender a la gente... ...que quien está más cerca... ...y como decía es la aparición de actores con derecho de veto... ...y creo que empezar a plantear las cosas como son... ...es decir... ...cuando se pone en marcha la independencia de ...con la idea además de que la atención a domicilio... fuera uno de los productos estrella... ...que se podía incrementar... ...de manera relativamente importante... ...con unos costes menores que otro tipo de servicios... ...y que debía ser protagonizado por esto... Alguien se le olvidó ver si los, no voy a decir los 8.100 y pico, pero si igual cuatro o 5.000 ayuntamientos y entes locales estaban dispuestos a hacer eso o no. Y nos encontramos con comunidades por aquí cerca, en las cuales pues, eh, los ayuntamientos básicamente dijeron que no querían hacerse cargo de la atención de, de dependencia. Cantabria lo tenéis aquí al lado, básicamente fue una negativa o una enorme reticencia, por ser más suave, de los ayuntamientos a hacerse cargo, que obliga a la comunidad autónoma a crear un servicio autonómico de atención a domicilio porque los ayuntamientos que tienen la atención a domicilio pagada en buena medida con recursos autonómicos, pues resulta que no lo ven tan claro, lo de hacerse cargo con esto. Y que además introducen anomalías como que la atención eh, domiciliaria municipal en muchos casos es gratuita pero en cuanto pasas a la dependencia se dispara el copago, con lo cual empieza a generar efectos, efectos muy extraños. O, por ejemplo, eh, se hablaba esta mañana del caso de Navarra, pero eh, la, la, el grado en el que los servicios sociales locales, se han, los servicios sociales de base de Navarra se han implicado en atender a población dependiente en su atención domiciliaria varía enormemente de un sitio a otro por preferencias uh -huh. locales del alcalde o presidente de la Mancomunidad pero es que incluso con un mismo modelo de copago, o sea, con unas mismas reglas de copago como se aplican sobre precios públicos decididos por cada ente local, que pueden ser a veces muy distintos, pues el resultado es que pagas diferente y la cobertura que hace la administración es diferente entonces lo que quiero decir con eso es que hay un, un, un mecanismo que está lleno de actores que en un momento decían: pues esto no, no me gusta no lo voy a hacer ¿no? y sabéis bueno, el caso clásico fue en los primeros años en la Comunidad de Madrid que dijo no me da la gana aplicar la ley, no lo aplicó luego aceptó aplicarla pero genera un, un montón de distorsiones en ese sentido por eso digo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 Vamos, un poco en esta línea, ¿cómo lo veis? Pues yo la verdad es que así ese enfoque me parece más interesante ¿no? que el asunto de los modelos que ya vemos, ¿no? que, que en muchos casos responde además a análisis contextuales y, y a veces históricos de por qué se ha llegado ahí. Eh, desafortunadamente yo diría que en esos análisis el lugar del bienestar de las personas no está en el centro, vamos, es que no es que estén en el centro, es que no está... En muchísimas ocasiones. no. Quiero decir que las diferentes comunidades autónomas han ido adaptándose como han podido a una ley eh, con muy poca credibilidad. Yo creo que ahí además nos hemos equivocado también en, de alguna manera de no estar excesivamente la ley cuando la ley ha cumplido y sigue cumpliendo un papel importantísimo y yo desde luego creo que hay que reivindicarla al máximo ¿no? y, y sobre todo reivindicar la financiación adecuada. ¿no? Pero dicho esto, eh, francamente creo que cuando se hacen este tipo de planificaciones y en este caso esta legislación no se ha pensado tanto, a veces, en ese bienestar de las personas, Y ¿no? entonces, ahora, pues tú me pides que yo venda mi libro, ¿no? Y yo voy, y como no tengo libro, lo que digo es que, efectivamente, y casi os lo diría desde la experiencia personal, por eso, de a ver si, si tengo mayor capacidad de convicción, eh, que eh, cuando, nos, cuando afrontamos una situación de, de, de dependencia que necesita apoyos importantes durante muchas horas, que además recibimos con un poco de suerte ¿no? después de mucho tiempo, a veces por razones administrativas, a veces por razones, yo diría, no tan benévolas como las que tú acabas de hacer, Manuel, sino que a veces yo creo que estamos retrasando valoraciones y tiempos y años porque no, estamos, eh, no tenemos fondos presupuestarios o no hemos elegido tener fondos presupuestarios suficientes para responder a esto. Así que, si este señor o señora se espera dos años y si se muere en el camino, pues mira, un, un problema menos. ¿no? Es que es así de duro, pero es así. Y no, no quiero sacar COVID, ¿no? porque entonces hablaríamos de otro tema, pero ahí es, ha sido el momento de evidenciar qué modelo tenemos, si es que tenemos modelo. Ahí aparece desde hace algún tiempo pues, eh, esta demanda y necesidad de que pensemos en las personas, pero no solo que pensemos, sino que las incorporemos a nuestras planificaciones. Y es ahí donde la cosa cambia y efectivamente es ahí donde se puede homogeneizar mucho, ¿no? porque las necesidades son bastante parecidas y, y las diferencias vienen de los contextos, no de la cronicidad y de la persona, sino de los contextos en los que se produce esa situación de dependencia. Claro, yo ahí sí soy defensora y tengo banderita de eh, los modelos ecosistémicos, pero sobre todo de lo pequeño. ¿no? Ya sabéis, ese librito tan bonito de lo pequeño es hermoso, pues realmente en la atención y en el bienestar de las personas creo que es vital. Eh, cuando hablamos de ecosistemas, hablamos de ecosistemas locales de cuidados, es decir, eh, espacios pequeños territorializados, donde de alguna manera tendríamos que dar solución a las necesidades de esas personas que necesitan ayuda, a las necesidades de las personas que les ofrecen cuidados, eh, tanto familiares como profesionales. Es decir, que tenemos, tenemos algunas experiencias eh, todavía pequeñas, la verdad, y todavía poco, poco sólidas, yo diría. ¿no? Pero bueno, en el fondo nos estamos acercando a modelos también urbanísticos, a modelos de distribución y de organización del bienestar de los ciudadanos en espacios determinados donde yo voy a poder encontrar una solución a necesidades. Y en ese modelo, además, y ahí está el gran reto, yo entiendo, para los servicios sociales, ese modelo tiene que contar con perfiles profesionales que puedan coordinar esas necesidades de las personas. Yo creo que ya se acabó esto de que los servicios sociales de base se dedican a eh, asignar eh, los recursos que dependen de ellos, es decir, los servicios domiciliarios y algo más, ¿no? pero poco más. Eh, luego nos encontramos con eso, con los productos de apoyo, además dependen en el caso de, de Euskadi de las diputaciones, o sea, to, todo el caos ¿no? eh, que el, el ámbito comunitario lo decimos pero no lo tenemos en cuenta y que, claro, dar una respuesta ecosistémica supone el que una persona eh, se haga cargo para garantizar esto de una persona un plan. ¿Eh? Esa persona proceda del ámbito sanitario, proceda del ámbito social, va a tener que encargarse de coordinar todo lo que hay en torno a esa persona que tiene la demencia avanzada. Y ahí hay muchas cosas. Está la enfermería, está el, el, la atención primaria de salud, está la, la organización de voluntariado que tiene un papel esencial, están los servicios domiciliarios, están los alojamientos alternativos, están las estancias temporales, como no están... Todos los sistemas desarrollados de teleasistencia, teleasistencias avanzadas, etcétera. No os lo voy a contar, que lo sabéis mejor que yo. Pero eso exige un cambio en el modelo de los servicios sociales que yo creo que estamos todos un poco así como dando marcha atrás porque sabemos que eso da susto. ¿no? Da susto porque, entre otras cosas, tiene que cambiar. Eh, y a lo mejor no caben todos eh, o no cabemos todos ¿no? en el sistema actual de servicios sociales y tenemos que empezar a pensar si vamos a necesitar alguna organización que se ocupe de los cuidados de larga duración porque tienen una especificidad y una carga muy grande o no, o de si realmente el sistema de servicios sociales eh, municipales pues lo que tiene es que inyectar un montón de profesionales que sean capaces de trabajar por ejemplo, en el ámbito de la gestión del caso, ¿no? porque, eh, de verdad, eh, sistemas, ecosistemas locales pequeños, eh, sociedades cuidadoras y todo lo demás, eso exige una persona un plan y no estos modelos que tenemos en los que el momento de necesidad de la persona y el momento de apoyo del profesional o del familiar no suelen coincidir ¿eh? y claro, esto es muy doloroso tanto para la persona que lo necesita como para la persona que lo ofrece porque estamos delante de relaciones de interdependencia como bien conocemos, ¿no? pero bueno, por ahí ese era mi libro, gratis ¿eh? no tiene coste <risa> o sea que... Bueno, pues por simplemente hacer un, una, alguna acotación al libro de Maite que, que comparto plenamente eh, a partir de las últimas cosas que has dicho me parece que hay si, por ejemplo, imaginamos esta idea de que haya profesionales que tienen esa función de gestión del caso y, por lo tanto, capacidad de movilizar y poner en marcha recursos diversos en función de situaciones que, más nos olvidamos, van cambiando. Es decir, aquí ya cuando tienes PIA, ya tienes PIA ya, te puedes morir con el pie de aquí a 20 años porque ya tienes PIA. ¿no? Cuando, en realidad, los procesos de atención son procesos que van cambiando con mucha frecuencia porque las situaciones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 y luego, además, lo que resulta es que no se puede encajar porque el esquema es otro y tengo que desmontar todo. Dicen, no, pero pues si esto funciona, si basta que me ayudes un poco a mantener este modelo, pues no, no puede ser. ¿no? Cuando, y en el otro extremo, las situaciones donde efectivamente si no hay alguien que gestiona, que puede depender de la intensidad de los problemas o dificultades de la persona y a veces depende también de la capacidad o no de gestión que tiene la persona. A mí, aquí me haya oído, ya me habrá oído repetir la historia otras veces, pero si recordáis, la famosa película aquella francesa del intocable, me parece que se llamaba, ¿no? El, uh -huh. claro, es un ejemplo de una persona con una dependencia funcional brutal, pero con una capacidad de gestión enorme. Lo único que necesita es contratar al chaval aquel que contrata y le puede dar instrucciones. No necesitaba ningún gestor de caso que le dijera lo que tenía que hacer. ¿no? Y en el otro extremo hay situaciones donde, a lo mejor, con menos intensidad de problemática o de dificultades o limitaciones, pues la propia persona o su entorno no están en condiciones de hacerlo. Entonces, o, o estratificamos y diferenciamos...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 Bueno, una de las cuestiones que siempre nos sobrevuela la cabeza tiene que ver con cómo enfrentamos eh, lo que nos vienen a decir o, que lo, o lo que parece que son las tendencias demográficas, ¿no? Cómo enfrentamos este incremento cuantitativo de necesidades de cuidado. Pero fijaros, aquí lo que estamos hablando en la mesa no tiene tanto que ver con cuantitativo, que también es algo que tenemos que hacer, sino sobre todo con cambios cualitativos importantes en el modelo, ¿no? en la propia forma de gestión, en el propio enfoque... Eh, sobre cómo diseñamos y articulamos la relación con las personas, sobre qué papel les damos ¿no? como personas activas y dueñas de su propia vida ¿no? y no como personas dependientes, ¿no? como bien dice la palabra. En ese sentido, ¿creéis que estamos preparados para enfrentar todo lo que viene? Porque, claro, eh, tenemos un modelo, bueno, tenemos una forma de gestión de unas políticas con todos estos eh, elementos que venimos discutiendo, que además se suman a otros elementos más que ha comentado Raquel en su presentación. Primero, o sea, el primero de ellos que sumaría es cómo vamos a financiar todo esto, ¿no? una cuestión importante para hablar de todas estas políticas. Y la otra cuestión es cómo vamos, de alguna manera, a, a enfrentar también buena parte de la base del cuidado en, en nuestro territorio que, de momento... Eh, pesa sobre todo sobre hombros femeninos eh, con, en, en situaciones de alta precariedad. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos de alguna manera a enfrentar todo eso? ¿no? Con un mercado de cuidados altamente precario, altamente feminizado y, y que, bueno, que de alguna manera durante muchos años hemos estado discutiendo ¿no? que la solución a eso es profesionalizar y dar valor y venimos de una pandemia que se ha reconocido que es una son, de alguna manera, trabajadoras esenciales y hemos eh, invertido y se les exigen muchísima formación, pero aún así, a pesar de ese reconocimiento y, ese, y esas exigencias de formación, lo que se les ofrece es un empleo muy precario. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos y cómo, de alguna manera, nos enfrentamos a lo que viene ¿no? con esta complicado escenario, ¿no? ¿Qué hacemos? y ¿Dinamitamos y empezamos a construir de cero? ¿O veis algunos vicios de posibilidad? Pues mira, yo como estoy también hoy muy cualitativa por decirlo así eh, claro, el futuro que nos viene curiosamente además es eh, o sea, el, el análisis que se transmite yo diría que es demasiado simple, ¿no? De entrada porque, por ejemplo, se comenta poquísimo cómo va a cambiar en las proyecciones de población a partir de 2060 cómo va a bajar la presencia de, la, de las personas mayores, porque esto no hay más que ver las eh, pirámides de población. No me voy a meter ahí, pero quiero decir que esos son elementos importantes. El segundo elemento es esa enorme franja de población entre los 75 y 85 años que va a estar en una situación de fragilidad, pero no de dependencia, y cuál va a ser el papel de los planificadores y los responsables de las políticas públicas en intentar tener políticas preventivas para que esas personas no pasen o pasen en menor eh, cantidad a las situaciones de dependencia. Digo por ver cosas que van a pasar o que están pasando ya en el futuro eh, que pueden modular bastante el modelo actual que tenemos de cuidados. No digamos nada de la masculinización de la vejez, que está ahí y que poquito, a poquito, paso a paso, pues los hombres va, eh, van teniendo una mayor supervivencia de las mujeres. ¿Eso qué va a cambiar? Pues va a cambiar el modelo de cuidados, va a cambiar el modelo de convivencia. A lo mejor tenemos menos soledad, pero tenemos más parejas las dos en situación de dependencia. O sea, para ver diferentes elementos que a veces se analizan, en mi opinión, demasiado poco.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 no tenemos cambio en calidad de cuidados. Tendremos más ratio, más dinero, más... pero no vamos a tener calidad. Yo me gusta recordar una, una cosa que, y esto es una de las cosas que pasa cuando, con las ideas, es una idea que le oí a alguien hará unos 15 años en una conferencia, lo que pasa es que no recuerdo quién, con lo cual uno no puede, no puedo poner el autor o autora, en este caso era autora, eso sí, lo sé, de la, de la, de la idea. Pero en todo caso, decir que no es mía y que la repito porque creo que es, que es, que es útil. Al final de una conferencia alguien dijo dice, al final esto se paga de una de tres maneras. Lo pueden pagar las familiares, mujeres, principalmente, cuidando gratis. Lo pueden pagar los trabajadores y trabajadoras de las instituciones y servicios cobrando poco. O lo podemos pagar entre todos pagando impuestos. Y ahí hay la opción que queráis elegir alguna de esas, tres, de esas tres modelos. Y yo creo que además aquí hay una cosa que convendría recordar, que a veces en las discusiones sobre cómo, habría, cómo debería funcionar un sistema de cuidados, el papel de la autorresponsabilidad o la responsabilidad de la familia y también de la financiación, los copagos, eh, creo que es una cosa que, tienen, que, que está subyacente aquí, es que eh, a, ver, a veces se dice es que todos seremos dependientes algún día... Si supiéramos que todos vamos a ser dependientes durante los últimos ocho años de promedio en nuestra vida, entre cinco y diez, por decir algo, el sistema para financiar, esto se puede hacer de una manera muy sencilla, cotizamos todos a lo largo de nuestra vida laboral, una cantidad, se va acumulando y luego hay una compensación y alguno tendrá la suerte que le toque un poquito más, un poquito menos y ya está, que es como funcionan las pensiones, por ejemplo. Pero aquí la cuestión es muy distinta, porque algunos llegarán a los 95 años en perfecto estado de salud y se morirán un buen día sin haber necesitado cuidados nunca y otras personas desde los 60 años igual necesitan cuidados que van creciendo en intensidad y que duran 15, 20, 25, 30 años. Y es muy difícil saber a quién le va a tocar la lotería. Y cuando tenemos situaciones como esa, que se da en el caso de la salud, de la enfermedad, es decir, que cada uno de nosotros individualmente puede incurrir en unos gastos de atención enormes, ¿no? pero nadie sabe a quién le va a tocar y a quién no, y en promedio sale bien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 si vamos a universalizar, pero con unos copagos muy altos para que solo sea para algunos y, además, lo vamos a hacer, eh, sí, servicios, pero, bueno, si la familia lo hace ya nos va bien también, eh, me parece que es algo que no que no permite ir avanzando en el modelo. Sí querría decir, en la línea de lo que has dicho tú al final y que no lo he dicho al principio y, y, y, me, y me parece que es importante, eh, yo que soy el primero que ha sacado varias pegas y faltas a la ley de dependencia, podría sacar 20 o 30 más y además cabrearme mucho con ellas, al mismo tiempo creo que hay que decir que la ley de dependencia es un avance importantísimo. Y la ley de dependencia es decir, hace poco en otro debate sobre esto se decía, el, el contrafáctico en el que hay que pensar es cómo habría sido el desarrollo de los servicios sociales de cuidados de a la dependencia si no hubiera habido la ley de dependencia que es una ley que además entra en funcionamiento en un momento en que el gasto y la ampliación de los servicios están ampliando y el gasto está creciendo y que esto un poco conecta con lo que decía esta mañana Xavier Yerdi, ¿no? de que hacemos relecturas del pasado, solamente los que estuvisteis en el diseño aquello, si yo digo lo que voy a decir ahora me diréis, nosotros no pensamos, o sí, ¿no? lo pensamos de otra manera, pero yo creo que en buena medida la ley de dependencia es sobre todo un intento de racionalizar un proceso que ya había arrancado y en el que se quería poner orden, poner ciertas limitaciones, unas con más acierto, otras con, con menos, y que un crecimiento que ha continuado, lo ha impulsado y lo ha ordenado ...con todos sus defectos y todas sus, sus limitaciones. Y sí que, una cosa que ya dijeron o dijiste las personas que estabais en esa época trabajando en torno al, al diseño de la ley, eh, era una ley que en aquel entonces quería anticiparse algo que venía. No era que ese mismo momento el problema estuviera encima de la mesa, pero había que anticiparse. Yo creo que no hemos aprovechado todo lo que se debía haber aprovechado estos años de desarrollo de la ley, pero hemos hecho cosas... Y yo creo que es el momento de ponerse las pilas y empezar a, a, a profundizar en cómo, cómo puede ir evolucionando y desarrollándose esto en más profundidad. Y por terminar, por completar, yo creo que cuando juntamos en el análisis los cuidados a la infancia y los cuidados a la graduación, que es verdad que tiene algunos elementos en común, a veces se nos pueden olvidar cosas que son bastante distintas. En ambos casos. Por ejemplo, cuando hablamos, y eso al final es uno de los grandes factores que está detrás de todo lo que estamos hablando, que es la tensión en, en el paso de un modelo en el cual el hombre trabajaba fuera de casa, traía el dinero de los derechos sociales y la mujer se encargaba de los cuidados, un modelo no igualitario pero sí de complementariedad de la familia tradicional, pasar a un modelo de los dos empleos fuera de casa pone en entredicho toda esta historia… Eh, por lo tanto, es la tensión entre gente en edad de trabajar y gente en las edades que necesitan atención. Las personas que cuidan no son las mismas. La, la, la, la, la contradicción con los cuidados de la infancia se da, por decir algo, entre los 25 y los 40 años de edad, que es la etapa inicial y puntera del de proceso profesional y laboral de la persona. La tensión con, con, los, con los cuidados de la educación de personas mayores se da entre los 50 y los 65, en el tramo final de la vida laboral de las personas y muchas veces después. Y eso es importante porque, además, en el, en el proceso digamos, que hemos tenido muy acelerado de incorporación de las mujeres al empleo fuera de casa, que en algunas comunidades ya está prácticamente al mismo nivel que los hombres, en el caso español, en otras no, pero en algunas cuantas comunidades está a niveles muy, muy parecidos y eso es un, un, un avance muy importante. Claro, eso se ha dado escalonado por edades. Es decir, el aumento ha sido porque han empezado las personas de edades más jóvenes, de edades laborales más jóvenes, a incorporarse. Y, lo que, y además pudieron, o pudimos, eh, reducir la demanda de cuidados no teniendo hijos, cosa que no se puede hacer con la demanda de cuidados de mayores porque ya están, a menos que se hagan cosas que afortunadamente no están permitidas. ¿no? Eh, mientras que la presión de cuidados de los mayores actúa sobre generaciones que aún están llegando ahora a la incorporación plena al trabajo fuera de casa en el caso de las mujeres y muchas veces sobre personas que están por encima de los 65 años, porque una parte impursustancial de los cuidadores y cuidadores familiares son o la pareja o una persona de la, de la misma edad. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es, son dos mapas diferentes ¿no? que tienen algunos elementos en común, pero que se mueven con, con lógicas distintas. En el sentido, viene un, un tsunami o ¿no? viene un proceso complicado en los próximos años, eh, que yo creo que tenemos que empezar a espabilarnos y empezar a poner un poco de orden en casa si queremos que esto pueda ser, ser abordable. Bueno, pues fijaros que comenzábamos la mañana hablando, bueno, nos traía Bárbara la definición de qué difícil es definir qué son los cuidados, ¿verdad? Que para unas personas son una cosa, para otras otra, que detrás hay elementos de bienestar material, pero hay sobre todo de bienestar relacional de vínculo emocional y, y también nos ponía ¿no? esa foto a la mañana de cómo habían evolucionado las políticas de cuidado de larga duración en algunos países en Europa en las últimas décadas y también lo comparaba con cómo habían evolucionado lo, con, la, con los cuidados a la infancia. ¿no? Algo que ahora Manuel rescata ¿no? y que de alguna manera pues, nos sitúa ante, ante la, bueno, el, el, el profundo reto doble que tenemos, ¿no? que hablar de cuidados es hablar de, de, de toda nuestra vida prácticamente. ¿no? Eh, resulta difícil acabar esta tarde de hoy con alguna conclusión, no sé si os parece lo mismo que a mí, ¿no? Me resulta difícil concluir o, o, o de alguna manera trasladaros reflexiones que, que a lo largo de toda la mañana y toda la tarde hemos tenido, ¿no? Es, es un momento, desde luego, es un momento de, de, de, de necesidad de hablar, de necesidad de sentarse a planificar lo que está por venir y como bien ha dicho Manuel, eh, nos tenemos que espabilar. ¿verdad? porque porque la presión está y, y llega rápidamente ¿no? la realidad es que esto está en la agenda en la primera en la primera línea de en la agenda ¿no? de todos los gobiernos pero difícilmente o desgraciadamente, como señalaba Raquel, no siempre las decisiones políticas ponen en el centro esto para tomar decisiones en el resto de ámbitos que afectan profundamente a cada una de las cuestiones que hemos hablado a lo largo de hoy. Si ya de por sí hablar de cuidados y definirlos es complejo, pues imaginaros si nos ponemos a hablar de identidades, de territorios y de distintos niveles de políticas públicas y de gestiones multinivel. ¿no? Si además le añadimos las complejidades administrativas que tenemos en los distintos territorios que hemos analizado a lo largo de, de la mañana y de la tarde de hoy, bueno, pues desde luego vemos eh, soluciones distintas a problemas que son comunes. ¿no? Bueno, eh, gracias por, por esta mesa, gracias también por, por el día de hoy y, y bueno, esperamos que, que, que, bueno, que toda esta mañana y toda esta tarde sin sin al menos haya contribuido a poner de nuevo sobre la mesa estas cuestiones. Es que ricasco, muchas gracias. Aplausos. Bai, eskerrik asko, Lucia Martínez, Maite Sancho, Manuel Aguilar, eta zue, ire bai, mi esker e, gaurko egunez, horna gerturatzea Eusko ikaskuntzak egindako deialdi honetara uste dut benetan interesgaria eta pamitxua izan dela, eguna, zerre pentsa utzi dibu, zertan lan egin badago, hainbat e, erronka, aurrean, amankomunean e, ditugunak eberaz. Jan Andreok, placer bat e, izan da gaurko jardunaldi hau ez batera partekatzea, Eta dagoenko itsitat emango eh, dugu eskarrik asko eta egun ona izan dezazuela. A ver. De pie.